¿Cómo están? Guantáferas y ¿Cómo Muy... Eh, bueno, <coughs> mucho, bueno Yo no sé cómo presentarme no, no Prácticamente nuestro segundo video nuestro segundo video Y eh, bueno, estamos como, como muy apenadito ¿Sabes? Bueno, entonces... Hoy el título, como ya verán El título de abajo será... La botella challenge Bueno... Eh, yo, ustedes ya saben que como ya... Esto ya es muy viejo eh, Son viejos Bueno... Bueno, nosotros lo hacemos porque somos principiantes y queremos continuar como youtubers y, y después hacer gameplay todas esas cosas. Bueno, hay que empezar por algo, ¿no? Hay que empezar por algo. Bueno, empecemos. Bueno chicos, empezamos ya con el reto de la botella challenge y el primer turno es mío. Bueno chicos, son para dos turnos. Si en esos dos turnos lo logro, pues le toca al siguiente. Y si no lo logro... ¿Tres? Bueno, perdí. Empecemos, entonces. No. Oh. Uh, vamos con el siguiente turno. Oh. Bueno, empezamos mal. Oh. Bueno, ahora es mi turno. Ah, ah bueno, ahí. Bueno, ahora es mi turno Ya, ya, ya Producción, operativa. Bueno, ahora es mi turno los lentes, los lentes, que los lentes están caros. Esta ¿sí? es la, la gorra revolucionaria. Bueno, mi turno. Son dos intentos. Si ¿la hago más de dos intentos, bueno. Bueno. Voy, voy. Muy bien chicos, ahora el segundo round con Nedio. Bueno, ya voy. Una pierna es así. ¡Puto! Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, espero que se suscriban y de la manita arriba.